Gracias, gracias Carolina, a Francia, a todo el equipo de, de producción, ¿verdad? pedir excusa porque colapsé ahí la impotencia, ¿verdad? Que quisiéramos tener un país donde este tipo de cosas eh, se supone deberían estar resueltas, eh, tanto dinero que se gasta en, en, en estupideces, en porquerías en nuestro país, y que un dominicano, un ciudadano tenga eh, la necesidad de estar acudiendo a los medios de comunicación para solicitar ayuda que se supone eh, debe estar garantizada la salud de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes eso debe estar garantizado pero bien, gracias a toda la gente que iría, Morita, eh, van a aportar con esta con esta causa, este, de este eh, joven que es la parte que más me afecta a su juventud, verdad y que es una persona que ha, que ha luchado por ser profesional y que quiere seguir adelante eh, así estamos miren, eh, un tema eh, importante que quiero tratar ya en el día de hoy Anoche, el exalcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, y comunicador de esta teleoperadora del Nordeste, Telenor, muchísimos años trabajando en el programa Sin Límites, eh, fue detenido por una patrulla policial aquí en San Francisco. <coughs> eh, eh, ahí está el video, donde él fue detenido aproximadamente a eso entre 9 y 10 de la noche, cuando se dirigía a su casa, luego de haber participado en su programa. Este video lo han comenzado a compartir con una intención maliciosa. En algunos eh, algunas personas que no conocen eh, el contexto de lo que sucedió ahí, yo quiero explicárselo a ustedes eh, porque es, la, es lo correcto, es lo, es lo justo. El alcalde Alex Díaz ayer fue sorprendido eh, o detenido en horarios de entre 9 y 10 de la noche y cuando la patrulla que lo detuvo, él bajó el cristal, observaron que había una botella de vino a lo interno de su vehículo. ¿Pero qué resulta? Que ayer, precisamente, en el, el, el ex alcalde estaba de cumpleaños y su esposa y su hijo... Vinieron precisamente aquí a la planta tele, televisiva a Telenor al programa y en la parte última del programa con donde ellos felicitan a la gente le trajeron un bizcocho y le trajeron un vino si ustedes miran esa fotografía vamos a ponerla por pantalla para que la gente la pueda ver ahí hay una copa de vino la ven eh, ese es su hijo Alex Wayne su esposa verdad ahí está Alex que, le, que fue una sorpresa de hecho el alcalde tiene una, una copa de vino en su mano porque le están celebrando el cumpleaños eso fue anoche eh, si tenemos el video para que se vea esa parte Israel eh, Y entonces cuando el alcalde sale Miren ahí está la sorpresa, eso fue anoche Mírenlo ahí, ese fue el momento de la sorpresa eh, ese, ese, este, este mismo estudio, ahí llegó verdad La familia, el hijo, van con una copa de vino eh, Van con los globos y lo sorprendieron a él Que cumplía año anoche Mírenlo ahí, fue un gesto muy bonito y entonces, es en la familia del alcalde, la que trae, del exalcalde, la que trae el vino. Miren las copas y todo ahí. Entonces, naturalmente, como, como no, se, no se tomó todo el vino ahí, se llevó la botella en su jipeta. Y entonces fue a llevar a, a ¿verdad? La, Una joven que está trabajando con él ahora, que por la situación de que eh, nuestra amiga eh, dio a luz, ¿verdad? Que forma parte de, de, del programa, Rubí. Y entonces en ese, eh, en ese trajín de la salida de aquí de Telenor, el alcalde fue detenido y han querido, pues lo grabaron y han querido hacer con este video, eh, han querido hacerle un daño al alcalde sin conocer el contexto. Por eso quise presentarlo aquí, porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos lo hacemos con fundamento y lo hacemos con prueba. No es cierto que el alcalde estuviera eh, violando el toque de queda. Porque tiene permiso porque trabaja hasta las 9 de la noche. Tiene un programa en la noche y además no fue a las 3 de la mañana que, que, a, él, que a él lo detuvieron. Fue entre 9 y 10 de la noche, que es precisamente el horario entre lo que tú llevas una gente, vuelve para acá, me dicen que se le quedó la llave a una de las muchachas, hubo que volver a Telenor a buscarla y entonces en ese trajín lo detienen. ¿Qué pasa? El joven eh, que estaba dirigiendo en ese momento la patrulla que lo detuvo es nuevo, no esté aquí, aparentemente no conocía al comunicador, a Alex Díaz, y eh, se dio esta, este impasse ahí con él, incluso le está mostrando las fotografías, le dice, mira, era que yo estaba de cumpleaños, esto fue mi esposa. Nadie le va a creer, eh, le creería en ese momento, porque eso te trae dudas. Y ciertamente yo le estoy presentando a ustedes el video de que ayer el, alcalde, el exalcalde estaba de cumpleaños y que fue su familia la que vino aquí a, eh, ¿verdad? a traerle esa, esa copa de vino y el bizcocho. Un agrado de sorpresa para el alcalde que él ni siquiera tenía conocimiento. Esto lo digo, la policía estaba haciendo su trabajo. Yo los felicito, claro. los felicito porque estaban haciendo su trabajo Está cumpliendo y lo detuvieron. Y ciertamente el, el policía le dice, pero usted tiene una botella de vino ahí. Es difícil creerlo en el momento si tú no ves la prueba. ¿Verdad? Es difícil. Y felicitar a la policía por lo que hizo. Pero aquellos que han intentado hacerle daño al, a Alex Díaz con esto, yo he querido en el día de hoy, hoy desmentirlo. Porque lo han comenzado a compartir en los grupos. Y cuando tú lo ves así, eh, sin, sin, sin, sin investigarlo, cuando tú lo ves, dice vas ah, mira, el alcalde bebiendo vino en la yipeta. no es el, el contexto que hay que investigar y, y aquí se lo estamos mostrando eh, porque han querido con este video hacerle un daño a Alex Díaz. y está dentro de, de, del parámetro normal que tú salgas de, de tu cumpleaños que te lo celebraron aquí que tú lleves por ejemplo a, a tus empleados y que en ese trajín te pare la policía en medio de toque de queda y tú andas con una botella de vino y él incluso le explicó, le enseñó la fotografía así que eh, aclarado esto el alcalde no estaba borracho porque también me va a decir, ah, estaba borracho no estaba borracho ni, a, ni tampoco andaba bebiendo ni, ni de, con la vida alegre no, salió de trabajar salió de trabajar y naturalmente si le trajeron el vino aquí se, se lo tenía que llevar y se lo llevó su jipeta y por eso la confusión eh, naturalmente la policía tenía razón en sorprenderse, en encontrarse extraño que eh, el alcalde en, en su vehículo llevara una botella de vino Pero es que no conocían eh, qué había pasado minutos antes Así que con esto Quiero aclarar eh, Esta situación Porque mucha gente va a ver el video Lo van a querer hacer noticia Utilizando la falsedad Torciendo la verdad eh, Solamente ponen la parte de cuando la presan Pero ahí también Para el que lo quieran Tenemos el video del cumpleaños Minutos antes aquí en el programa y la fotografía, el que la quiera, también se la puedo mandar de aquí ayer en el programa. Lo, yo lo pedí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Eso fue anoche, en el momento de la despedida del programa. Entonces, eh, para aquellos que han querido hacerle daño al, alcalde, al exalcalde con esta eh, actitud malsana de querer compartir solamente esta parte y querer terriblesar los hechos, ahí está la prueba de que eh, Alex Díaz ni estaba violando el toque de queda porque está, tiene un permiso porque su programa termina a las 9, ¿verdad? Y, y tiene el derecho de transitar, eh, se le, le está permitido. Y segundo, de que no andaba bebiendo en la calle. Tenía una botella de vino que se le habían traído aquí a, a su programa con motivo de la celebración de su cumpleaños. Eh, así que aclarado esto, esperamos... Que ahorita en las redes sociales Cuando cuelgan el video Porque hay mucha gente que ya lo está colgando cuando usted También cuelgue el otro Que nosotros lo tenemos, se lo podemos enviar eh, Porque no podemos permitir Que se quiera hacer daño Yo en algún momento tuve mi, mi diferencia Con Alex Díaz, pero eran diferencias Por, eh, por, por algunas tomas de decisiones Por algunas tomas de decisiones Pero yo no voy a permitir que aquí Se diga lo que no es de nadie Aquí se dice lo que es y se dice las cosas de manera correcta y con fundamento. Así que aquellos que han querido hacerle daño a la, al exalcalde, a Alex Díaz con este video, eh, solamente presentando una partecita a la que le conviene con el objetivo de hacer daño, no se les va a dar. Tenemos el video, eh, mi número, ponga mi número de WhatsApp ahí. Para que el que lo quiera yo se lo puedo enviar y así lo editen y pongan, miren, el alcalde fue sorprendido en el toque de queda y lo, entonces lo, lo coloquen de manera completa. Gente que incluso ha querido compartirlo, gente que en algún momento se vieron afectados por denuncias que hizo el alcalde y que ahora quisieran encontrar eh, este tipo de, de, de información eh, trastornada, eh, retorcida, ¿verdad?, con la intención de hacer un daño con algo que no es real repito el alcalde ni estaba borracho ni estaba eh, bebiendo en la calle eso fue sí, sí. Un, un asunto de contexto, una celebración de un cumpleaños minutos antes de cuando él se iba a retirar a su casa pero felicitar también a la policía porque hizo el trabajo correcto aunque independientemente del final naturalmente eh, ellos entendieron la situación que se había presentado así que con esto, quería tratar otro tema, pero ya el tiempo se acabó, eh, así que lo haremos mañana, con relación al tema de la joven que, le, que fue rociada con ácido del diablo, eh, y ese tema ya lo trataremos de manera específica mañana. Bien, gracias Yerjan por tu tema y ya aclarado esa parte. Vamos a ver qué nos dicen los amables televidentes del WhatsApp, el Bori nunca sabí, se había visto